La estrategia de seguridad desplegada de 2006, basada en una fuerte participación de las fuerzas militares, no ha logrado su objetivo de reducir la violencia en forma sostenible. No habían provocado graves violaciones a los derechos humanos por el elementos de las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad. Los problemas de corrupción, de violación a derechos humanos, ineficacia u otros, una fuerza policial no se resuelven militarizando la misma. El Estado no responde. A exactamente a los puntos de la sociedad civil. Eh, uno, el problema de la violación del estándar en relación con la militarización, que no es la última ratio. Este es un primer punto. Segundo punto, el tema de las desproporciones en las acciones de los militares.